que íbamos a hablar del tema cabildo, eh, íbamos a hacer una, mm, diríamos, una suerte de, de profundización del tema cabildo. ¿Qué es un cabildo? Eh, se habla con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, casi como una, una advertencia. Vamos a convocar a un cabildo, ¿no es cierto?, como alguien que estuviera, pues, eh, digamos, a, apelando al, al, al, al Olimpo, ¿no es cierto?, o, o no sé, qué se yo, a otra instancia celestial, ¿no es cierto?, divina, eh, donde las... Es, decisiones que puedan emanar de ese contexto serían eh, pues, incontrastables, serían de, de, simplemente para ser cumplidas, no discutidas, ¿no es cierto? Una suerte de oráculo del que sale la verdad y nada más que la verdad. Eh, hoy eh, tenemos el placer de recibir nuevamente aquí en nuestro estudio, es la primera vez que repetimos invitado, por, por, por lo tanto es un placer sin duda recibirlo, el doctor Israel Quino, que está acá acompañándonos hoy. Es especialista en temas de constitución y por supuesto nos parecía imprescindible escuchar su guía, su orientación, su palabra respecto al tema del cabildo. Doctor, gracias por estar acá una vez más. Un placer para nosotros. Estimado gringo, buen día. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Avial en todo el país. Honrado de participar en esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ¿Por qué hablamos de Cabildo? Pues porque en la semana pasada, hace unos días, allá reunidos el gobernador Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, eh, representantes cívicos, eh, representantes de partidos políticos que son justamente afines al señor Camacho y otras instancias eh, también con afinidad a Hacia el gobernador, eh, decidieron convocar a un cabildo para el próximo 30 de septiembre. Sí, esa fue la determinación. Mientras muchos estaban esperando que en ese ámbito surja un nuevo paro, ¿no es cierto?, ya habían surgido otros, uno de 24, otro de 48 horas, pues esta vez decidieron oxigenarse un poco, ¿no es cierto?, darse una tregua y decir apostemos al 30. Obviamente era un mal momento para hacer paros. Estamos en vísperas del aniversario eh, cívico de Santa Cruz, la inauguración de la Expo Cruz, ¿no es cierto?, una actividad económica muy intensa en Santa Cruz que obviamente no hubiera soportado. Un paro de tres días, ni mucho menos uno por tiempo indefinido. Entonces, eh, de manera, diríamos, eh, cautelosa, ¿verdad? Decidieron, calculando bien, hacer eh, pues una convocatoria para el 30, patean un poquito para adelante de la pelota y, bueno, ¿qué va a pasar en un cabildo? ¿Qué puede pasar en un cabildo? ¿no? Eh, justamente eso, eso queremos hablar ahora. Pero quisiéramos, eh, doctor Israel Quino, arrancar recordando justamente lo que decía el señor Camacho tras hacerse el anuncio allá en Santa Cruz. ¿Podemos compartir un ratito? Claro. Señor. Sí, claro. lo recordamos. Mire, le digo que el cabildo, en su representación máxima como la legitimidad de un pueblo con su mandato, va a tomar todas las medidas que vea necesarias. Como dije hace un momento, el paro indefinido va a terminar siendo algo algo como parte de todas las medidas. Las instituciones han coincidido en que hay que hacer una agenda y llegar a un punto en el que podamos ganar la lucha y eso va a estar en función del trabajo que se genere de aquí hasta el Cabildo para hacer las, los pedidos y sobre todo hacer participar al pueblo con las medidas que tenemos que tomar y en base a eso hacer la consulta en el Cabildo. Un cabildo es tan grande que un paro indefinido va a formar parte de muchas otras medidas. Bien, ahí está Luis Fernando Camacho. Si uno apela a la memoria y busca en el archivo, se encuentra con cabildos que se han realizado en Santa Cruz y otros cabildos, ¿no? Donde, por ejemplo, el ejercicio es el siguiente: ¿no? Separa un orador en ¿No? la parte superior de la, de la tarima, ante una, una gran cantidad de gente, y les dice, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? no digo que esto vaya a suceder, ni mucho menos, pero digo, un ejercicio como este, por ejemplo. ¿Ustedes quieren el censo en 2024? ¡No! ¡No hay censo en 2024! ¿Ustedes quieren censo en 2023? ¡Sí! dice la gente, censo 2023, se hace el censo en 2023. Lo he simplificado, lo he hecho casi caricaturesco, ¿no? uh -huh. para que eh, entremos en el tema y le preguntemos al doctor Quino, eh, ¿qué es un cabildo? Uh -huh. ¿Es eso que yo he descrito así un poco haciendo una caricatura? ¿O, o qué es en realidad? ¿Qué, ¿Qué reconoce nuestra normativa, nuestra constitución, nuestras leyes? Un elemento de antecedente gringo. Tiene una característica estrictamente colonial el cabildo. ¿no? Emerge desde las denominadas eh, eh, audiencias. Eh, ...inclusive en, en la forma estructural de organización del poder en, en España, en la corona... ¿no? ...los cabildos eran la representación elitista frente a la corona, ¿no? elitista local... Frente a la corona. Por ello, de los cabildos pasaron a los ayuntamientos y los consejos. Es decir, que los niveles elitistas de las formas de organización territorial tenían en esos cabildos, en esos ayuntamientos, en esos consejos luego, una forma de organizarse políticamente. Pero quienes lo conformaban? Quienes tenían la posibilidad, y como lo has descrito, de estar delante de una audiencia. ¿no? el orador, el que tomaba la palabra, el que era el representante de la corona. Ya tuvo una evolución eh, en, en la región eh, so más sociológica que jurídica. No es hasta el año 2010, ya en Bolivia, aterrizando en nuestro tiempo, en el que bajo un principio de legalidad ¿no? ya se le da un sentido al, al cabildo, se lo desarrolla en la ley del régimen electoral y se pone como un instituto de la democracia deliberativa, participativa. ¿no? Nuestra constitución a partir del 2009 crea tres mecanismos democráticos, la comunitaria, la representativa y la deliberativa. Entre el cabildo, la iniciativa legislativa, la consulta previa y la asamblea son los mecanismos de democracia participativa. ¿Cómo se convoca un cabildo? Si no tiene un acompañamiento de la autoridad legalmente eh, competente al respecto, que es el sistema de fortalecimiento democrático dependiente del órgano electoral, ¿no? no va a ser más que un conjunto de aglomeración de personas sin un objetivo institucional, democrático y jurídico. Porque podemos organizarnos, un empresario puede convocar a sus cabildos ¿no? de sus empleados y ello no significa que ese efecto sea vinculante, en virtud de esa deliberación, hacia la autoridad política o decidir de pronto una posición política respecto si se mueve o no se mueve o se define un año para el censo. Eso no. Si no acompaña a la autoridad legal competente, el gringo no tiene ningún tipo de efecto y para esto existen requisitos jurídicos. De acuerdo. Entonces, en primera instancia decimos, está previsto dentro de la Constitución y la normativa sí. nacional el cabildo. Sí, es, ¿Sí? Un, es un instituto. Existe. Sí, existe, si bien es colonial, etcétera, pero la Constitución Política Boliviana lo reconoce. Así es. Perfecto. Eh, aquí lo que lo que hace la diferencia es el procedimiento. Es la sustancial diferencia en realidad. Esa es la sustancial diferencia. Eh, ¿Cómo debería hacerse? ¿Cuál debería ser el camino, vamos a suponer? ¿no? Uh -huh. eh, vamos con el mismo ejemplo. Es, el gobernador de Santa Cruz decide, ¿no es cierto?, consultar en un cabildo a la población de su departamento si le parece pertinente que el censo se haga en 23 o en 24. ¿En qué año? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué debería hacer según manda el procedimiento a nuestro país? Lo primero que se debe desvirtuar la presencia estrictamente política, de esta parte parten mal. No debe convocar una autoridad, un alcalde, un gobernador. La constitución y el desarrollo de la ley del régimen electoral del 35 en adelante dice que son las organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Debería ser, en todo caso, poniendo el ejemplo eh, cruceño, en todo caso sus organizaciones representativas, no sé, CAINCO, eh, comités cívicos, fejubes yendo más a, a lo que comúnmente existe en todo el país, ese debería ser el, el origen. La ley dice, las organizaciones de la sociedad civil ¿no? que convoquen, organicen a un, a un cabildo. Entonces, desde la convocatoria ya está mal en el caso cruceño. Segundo elemento, eh, tiene que ser convocado un cabildo en virtud de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? podemos convocar por ejemplo en el caso de La Paz los vecinos y yo lo propuse un par de semanas de Villa Carmen y Villa Fátima pueden hacer un cabildo ¿no? como juntas de vecinos pidiendo la intervención del gobierno a cualquiera de los mercados o a los dos mercados de la coca no, eso pueden deliberar, pero pedir el acompañamiento de la autoridad electoral tiene que haber un horizonte, un camino. No están cuál es la motivación, cuál sería la motivación en el caso de los vecinos de Villa Fátima, afectación de derechos fundamentales, propiedad privada, libertad de trabajo, eh, derecho a la educación, entre otros. Entonces hay un objetivo común, un objetivo legal, lícito, ¿no? En este caso de Santa Cruz, ¿cuál es el objetivo? es solamente ir a vitorear si 2023 o 2024 no es un mecanismo de deliberación específico que busque un objetivo ¿no? eh, de beneficio para el pueblo cruceño. Ahora bien, ¿por qué se considera gringo que el cabildo no es vinculante? ¿no? Porque la forma de organización del, del cabildo, las personas que puedan participar, no reflejan necesariamente en la voluntad del pueblo ¿no? del pueblo, en este caso cruceño, porque el pueblo cruceño puede tener una decisión que se expresa en urnas cuando van a votar, pero puede tener otra decisión con temas específicos. Entonces lo que, es, lo que se hace en los cabildos no es vinculante, pero sí es deliberativo. Pero si no participa la autoridad electoral en el caso del CIFDE, por ejemplo, que depende del Tribunal Supremo Electoral, no se sabe con qué objeto se convoca, cuál va a ser el fin y cuál es la, la intermediación entre el cabildo, el tribunal electoral y la autoridad legal competente. No hay ese puente, no puede, no puede reunirse, o bueno, de poder se puede, ¿no? pero en términos estrictamente vinculantes jurídicos, realizarse un cabildo, en el caso que usted pone ejemplo como el Santa Cruz, y de manera directa firmen un papel, deliberen, hagan un show como siempre se lo hace, y a partir de allí solamente hay medidas políticas. El cabildo debe traducirse en un mecanismo formal, inclusive es el CIF de quien transcribe, quien elabora un acta, quien eh, también considera y hace una estimación de la cantidad de personas que se reúnen, las motivaciones del mismo, y eso ¿no? transmite a la autoridad legal, en el caso de nuestro ejemplo, por ejemplo, Villa Fátima, el CIFDE puede decir, se han convocado 30 juntas vecinales, 100 juntas vecinales, ¿no? y están pidiendo intervención del mercado porque están afectándose los derechos a la propiedad privada, por ejemplo. Entonces lo transmite a la autoridad legal competente, ¿no? en el caso del Tribunal Electoral, hacia el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia del Ministerio de Desarrollo de y Tierras, y el Ministerio ya tiene un mandato popular habrá que considerar en la medida en la que puede interceder en el objetivo del cabildo. Del otro lado, en el caso cruceño, si fuera así con las formalidades, ¿no? debería ir el mismo camino y la autoridad competente en este caso ya sería el Ministerio de Planificación, de, de donde depende el INE, tendrá que considerar ¿no? si 2023 o 2024, pero cuál es la motivación también para pedir aquello. Entonces hay, ese es el mecanismo de deliberación de la democracia participativa le llama nuestra Constitución en la actual Conformación de la estructura del Estado. ¿Ha habido algún cabildo en Bolivia, por ejemplo, en los últimos años? ¿Legal? Que, que haya seguido ese, ese curso. Ninguno. No, no, han, no han seguido. Ninguno. No se ha seguido ningún camino. Esto es camino, que hubo en pero... Santa Cruz, por ejemplo, en el año 19, eh, aquí en La Paz hubo un correlato, ¿no es cierto? Sí. Que eh, eh, allí, entre otras cosas, anunciaban que no iban a cumplir, por ejemplo, gane quien gane, pase lo que pase, ellos no iban a respetar las elecciones no de, de octubre del año 19. Lo dijeron en esos cabildos, ¿no? sí. donde además se decían un montón de cosas, insultos, improperios, sí, sí. Eh, ofensas, eh, discursos de odio, etc. Eh, eh, eh, eso, eso se podría resumir, ¿no es cierto? Objetivo claro, concreto, ¿cuál era? ¿No? Eh, ninguno, es decir, no, no había entonces, eh, claro, pero lo llaman cabildo ahora, eh, volviendo al tema de la cantidad decía recién el doctor Quino eh, pues eh, se hace una estimación de cuánta gente ha participado ese es un elemento determinante, por ejemplo para eh, establecer la validez o no de un cabildo si, si van, por ejemplo, 10.000 personas es un buen cabildo si van 500000 mil es, es un cabildo eh, extraordinario ya de, de, de mandato, diríamos de, de cumplimiento obligatorio para quien... Eh, sea cuestionado, sea mencionado en, esa, en ese ámbito, etcétera. Si va un millón de gente tiene más validez que si van 500 personas. En fin, el tema de número, de masa, ¿influye o no influye en la eh, legalidad, en la validez o, diríamos, en la legitimidad de un cabildo? Va a depender del criterio y del registro que adopte la autoridad electoral puede la autoridad electoral ante la convocatoria de eh, determinado, determinada organización de la sociedad civil disponer libros de registro de asistencia en el cabildo. ¿no? Es decir, si nos reunimos, por ejemplo, en el caso de La Paz, supongamos en el estadio, ponemos en cada puerta o de las cinco puertas que se habiliten un libro de registro de las personas que desean participar de un cabildo. Entonces ya hay una estimación. Pero así participen 500 personas gringo participen 500.000 mil, ¿no? y ya se ejerce la democracia participativa. La validez de 500 la validez de, de 500 mil ¿no? va a estar en virtud al objetivo y nuevamente al requisito electoral. Y por el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, eh, el 2019, el convocar a un cabildo para decir que van a desconocer resultados electorales es anticiparse ¿no? a un otro mecanismo de democracia ya eh, representativa, de producto de elecciones. Eso es ilegal. Eso es ya eh, develar un fin político, pero además de eh, atentado al orden constitucional, no se pueden convocar cabildos para no proyectar conductas antidemocráticas. Entonces ya no vamos al, al al análisis electoral del cabildo, sino ya al análisis penal. No, porque eso ya tiene otro sentido eso es una conducta sediciosa ¿no? con el fin de deponer un gobierno al desconocer resultados electorales por ello la necesidad de la participación de la autoridad electoral por ejemplo de acuerdo, eh, estamos viendo justamente imágenes del archivo donde se aprecia dejen las imágenes por favor compañeros eh, donde se aprecia justamente uno de esos cabildos que se registraron allá en Santa Cruz ¿no es cierto? Eh, es el mismo lugar que se va a utilizar este próximo 30 de septiembre a los pies del Cristo Redentor dicen ¿no es cierto? Uh -huh. en, un, en un lenguaje diríamos así, convocante, ¿no es cierto? Como uh -huh. que el Cristo Redentor está, digamos, involucrado de alguna uh -huh. u otra forma en estas decisiones que se toman allá, ¿no es cierto? Se hace con el aval de él, digamos, ¿no? Eh, ante su presencia. Entonces, eh, bueno, independientemente de esa figura, de ese simbolismo, eh, yo calculo que la apuesta que están haciendo ahora los cívicos es a Tratar de reunir una cantidad grande como aquellas veces de gente, porque indiscutiblemente había mucha gente que se había congregado en este lugar. Eh, no habían hecho el procedimiento ante el Cifde eh, no tenían un objetivo claro, bueno... No, no sé si cuál era el objetivo. Claro lo tenían, que era que Evo Morales ya no sea presidente de Bolivia. Ese está clarísimo que ese era su objetivo. Pero digamos, no sé hasta qué punto podían, digamos, ponerlo en un papel dirigido al CIFDE. Uh -huh. Queremos hacer un cabildo en el que vamos a manifestar que queremos fuera de la presidencia Evo Morales. Así gane las elecciones, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, una cosa así. Entonces, digamos, no se siguieron los procedimientos. Eh, la pregunta ahora viene así. Eh, se está apostando, insisto, a que se repliquen estas imágenes de, de hace unos años, ¿verdad? este próximo 30 de septiembre. Independientemente de que lo logren o no, está claro que aquí lo que se busca es, eh, sobre todo, un tema de legitimación política. Porque hay que reconocerlo, no hay que perder de vista, que los dos paros que han organizado, tanto el de 24 como el de 48 horas, tuvieron una bajísima participación ciudadana. Bajísima participación ciudadana. Eh, alguna rotonda, alguna calle, alguna avenida con, con unas cuántas personas, etcétera. En el primer caso dijeron el éxito es que nadie salió de su casa, ¿no? Sí. Así trataron un poco de explicar el éxito del primer paro de 24 horas. Y el segundo dijeron ahora sí la gente va a salir a las calles y la gente incluso salió menos que sí. en el primer paro. O sea, fue en términos de participación ciudadana, de, de ver a la gente en la calle protestando, manifestándose, fueron, diríamos, dos... Eh, Medidas no exitosas, ¿no? Dos medidas que no tuvieron el éxito y el impacto que ellos hubieran querido. Están apostando fuerte para que el próximo 30, reitero, se rediten estas imágenes. Es un poco también legitimar su base, ¿no? Decir, eh, no somos tan débiles como muchos están creyendo, no estamos fracturados como muchos creen, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, estamos igualito que en 2019. Un poco ese es el, eh, seguramente el, el, el propósito, el objetivo. Pero. Pregunta, ¿será que van a ir al Cifde para plantear esto? ¿Cuál sería el objetivo de esta, de esta marcha? Dicen, vamos a sacar de acá nuevas medidas, lo dijo hace un ratito Camacho, cuando uh -huh. recordábamos sus declaraciones. De aquí van a salir otras medidas. ¿Puede ser un paro? ¿Puede ser un paro indefinido? Porque claro, los periodistas seguramente le preguntaban y le decían, ¿qué medidas, señor gobernador? ¿No? Y él decía... Eso es, eso es relativo, eso eso prácticamente no interesa mucho si es uh -huh. una, un paro indefinido de 72 horas. Aquí lo que vamos a hacer es historia, dice, no e incluso lo pone en sus propias redes sociales, y dice, vamos a cambiar la historia del país, sí eso dice, y, y, y un poco alerta, dice, cuando el pueblo está unido con sus instituciones, en las alturas de la burocracia, me imagino refiriéndose a la paz, las alturas y la, y la burocracia, tienen miedo, Arriba, cruceños, hagamos historia una vez más. Ese puede ser el objetivo, el propósito de, de un cabildo, ¿no? Así pareciera. No sé, interpretaciones sobre eso. Eh, no hay un horizonte, no hay una, un, un fondo de eh, convocatoria eh, en términos de legalidad en razón de la realización de un cabildo. Segundo, el desconocimiento de la autoridad legal competente. Si es que fuera un gobernador legitimado por su agrupación política, legitimado por un voto popular, no, no puede desconocer a la autoridad legalmente establecida al respecto. ¿No? Eh, lo tercero eh, respecto a la congregación de em, asistentes a un cabildo. Eh, pueden ser, por supuesto, ciudadanas y ciudadanos bolivianos, pero hay regiones en las que eh, se tiene em, también varios residentes extranjeros, eh, gringo en el caso de, de Santa Cruz, estudiantes eh, brasileros. ¿no? Pueden de pronto asistir a un cabildo, ¿no? participar de, de una reunión política que se, que se realice, pero ahí ya uno identifica el carácter legítimo de la, la demanda a, al respecto. Un cuarto elemento, ¿qué cambio histórico podrían eh, generar a partir de una convocatoria que rechaza una posibilidad de un cambio de desarrollo para el país que va a ser el censo? Si tiene una consideración cuando menos técnica el gobernador eh, Camacho, debería... Eh, eh, haber demostrado en los escenarios pertinentes ¿no? eh, la solvencia del debate técnico de este Santa Cruz. Pero cuando uno lo escucha decir, y no es lo primero que, que afirma en razón de los supuestos cambios, inició con la propuesta de su Estado federal. Eh, y para hablar siquiera del Estado Federal tendría que haber conseguido un millón y medio de firmas, no, de hecho que no va a ocurrir en, ni en Santa Cruz, mucho menos en el, en el país. ¿no? Un error que lo ha llevado también al fracaso en esa su posición eh, de hacer historia. Luego dijo, en razón del censo, que van a ir a un censo departamental, Mire usted, gringo, escuchar a la primera autoridad departamental en un departamento tan grande, tan importante como Santa Cruz, desconocer el sentido, el mandato de la Constitución cuando los censos solamente son de competencia exclusiva y privativa del nivel central del Estado, otro error político. Convocar hacia eh, paros, medidas de hecho, ¿no? en el que además de la realización de, eh, de, del paro, él asiste ni siquiera um, bloqueando o ni siquiera ¿no? generando caminatas para revisar, para compartir con quienes se adhieren a su medida de hecho. Replica una actitud que el propio GI le ha denominado como eh, de organización criminal ¿No? Eh, hizo lo mismo que Cochabamba con la denominada eh, Resistencia Juvenil Cochala, ¿no? eh, agarró su moto y con un grupo de seguidores eh, de motoqueros iban por las principales arterias en Santa Cruz en, los, en su segunda medida, entonces eh, intentando replicar esas acciones de zozobra, ¿no? que ya organismos internacionales lo han tipificado en el país. Entonces, ¿qué medida legítima puede replicar instrumental, eh, formas de instrumentalización del terror ¿No? Entonces, hay varios elementos que uno puede identificar en lo que hace el señor eh, Camacho, que no tiene otro fin que político, pero ya desgastado, ¿no? Medir fuerzas, intentar reivindicarse de una serie de errores de carácter técnico, y con eso cierro eh, gringo, que han, que han develado también un sentido extremadamente débil de la propia universidad. Porque cuando el rector está como vocero de un comité de defensa, de un comité en Santa Cruz, eh, y el gobierno le dice, traiga su propuesta, ¿no? Y como lo ha dicho el propio ministro, han presentado 15 hojas de propuesta, ¿no? Primero incompleto. Con recortes de periódico, digamos. además, y luego cuando les dicen, presentan el documento íntegro, ¿no? No lo pueden. Eh, ...defender en términos técnicos, ¿no? Yo creo que también Santa Cruz tiene que evaluar... ...los estudiantes universitarios... ...qué autoridades están eligiendo... ...que ni siquiera representan... ...un nivel altamente académico... ...en estos debates que sí se necesitan. Correcto, en este rosario de desaciertos... ...diríamos, eh, anuncia que él personalmente... ...ha decidido no invitar a las autoridades nacionales... ...a Para la de Santa Cruz. Bueno, ese, ese fue sin duda el cherry sobre la torta. Eh, volviendo al tema de lo que anuncia... ...el señor Luis Fernando Camacho... ...este 30 de septiembre vamos a cambiar... ...la historia del país... Eh, yo sigo reflexionando respecto a cuál podría ser el mandato. Eh, el mandato yo me imagino, porque va a ir por la línea de ellos, ellos obviamente van a, van a preparar la agenda para que vaya por ese rumbo el cabildo, porque el cabildo es además un ámbito en el que ya prácticamente esos objetivos con los que se convocan son los objetivos que terminan, digamos, ratificándose en el cabildo. Porque si, si yo estoy ante el riesgo de que mi cabildo va a ser un fracaso, no me va a dar la razón para que lo voy a convocar. Claro. ¿No es cierto? Sería absurdo. Entonces, está claro, no va a, haber, va a haber una intencionalidad que va a ser manifiesta. ¿Cuál sería esa intencionalidad? La decisión de que Santa Cruz no va a aceptar otro censo que no sea el año 2023. Bien, eh, vamos a suponer en un caso hipotético que esto tuviera fuerza, que tuviera que fuese un mandato de cumplimiento obligatorio por parte de la autoridad, que no lo es, ¿no es cierto?, está claro, ya lo ha explicado el doctor Quino. Pero digo, eh, si fuese el caso no y el gobierno dijera realmente Santa Cruz eh, con su cabildo etcétera eh, tiene la razón, vamos a hacer el censo en 2023, ¿qué podía cambiar?, que el censo no se haría en las mejores condiciones, que por ahí la foto que se pretende tomar a la población salga un poco movida, en fin, lo que tú quieras. Pero, ¿qué va a salir? ¿Qué se espera que salga? Que Santa Cruz, ¿no es cierto?, es hoy el departamento con más población. Por tanto, tiene que tener más plata y tiene que tener más curules, más escaños Esa va a ser la conclusión. A eso está apostando Santa Cruz. No sé si vio usted, doctor Quino, el fin de semana, una interesantísima entrevista que le hicieron a quien fuera defensor delegado del Defensor del Pueblo en Santa Cruz Cabrera. durante el periodo del señor Villena, ¿no?, que era, diríamos, estaba en las antípodas del, del más de Evo Morales, al final de, de su gestión como defensor. Eh, el señor Cabrera, exactamente, periodista, que ha escrito varios libros, etcétera él dijo eh, con mucha claridad, es muy mezquino esto, lo que están haciendo Camacho y la gente que lo secunda, muy mezquino, porque están pensando justamente en ese hecho, en decir, eh, nosotros ahora somos más, más plata y obviamente más escaños, pero ojo, lindo sería que tuvieras la posibilidad de generar más plata para dársela a Santa Cruz. No, lo que tienes que hacer para darle más plata a Santa Cruz es quitarle a los otros. Y si quieres darle más escaños a Santa Cruz, tienes que quitarles a los otros. Uh -huh. ¿A quiénes? A los que más se han achicado. Tengo unos cuadros, doctor, uh -huh. que, que quisiera compartir con usted y con la audiencia, que son de los censos. Yo quisiera mostrarles el primer cuadro. Entiendo que es del censo del año 1950. Vamos a ver si se puede ver con, con claridad las cifras. Van a retirar, por favor, el, el generador de caracteres. ¿sí? Eh, ¿Pueden abrirlo un poquito? Pueden abrirlo un poquito. Mire, por favor, doctor, año 50, censo de población y vivienda. ¿Cuál era el departamento más poblado en ese momento? La Paz, 854 mil habitantes. ¿Qué departamento era el segundo? Potosí, 509 mil habitantes. Tercer departamento, Cochabamba, 452 mil habitantes. Chuquisaca, 260 mil. Y recién Santa Cruz, 244 mil habitantes. Yo no recuerdo, y he estado buscando archivos, he estado viendo alguna documentación. Vamos a volver para arriba, por favor. Para arriba, sí, para arriba. No recuerdo en ningún momento, ni a paseños, y mucho menos a potosinos, Pidiendo que, por ejemplo, no se le dé recursos a Santa Cruz o no se le dé recursos a Beni o a Pando, que eran de los departamentos menos poblados del país. Vean, por favor, podemos bajar nuevamente. Hagamos, hagamos el comparativo. Población en 1950, un poquito más abajo, un poquito más Ahí, ahí déjenlo. ¿Sí? A ningún cochabambino se le ocurrió hacer ese pedido. ¿No? Entonces, eh, ese es el punto. Ese es el punto y lo define bien el... Justamente el, el periodista Cabrera diciendo, es muy mezquino esto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que charlamos, entiendo la anterior vez, es cuánto siempre va a crecer la bancada de, de Santa Cruz, número uno, cuántos escaños van a ganar en términos de representación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero no solo eso, ¿qué garantía tiene el señor Camacho, o tienen el señor Camacho y sus seguidores, de que esos curules que le quitarían a otro departamento y se los, se los tomarían ellos? ¿Quién les garantiza que van a hacer para ellos, para su fuerza política? Uh -huh. ¿Quién? ¿Cómo garantizan eso? ¿No? Entonces, eh, insisto, hacer el censo con desesperación en el 2023. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Y quizás aquí esté la respuesta. ¿no? Muchos especulan sobre esto. Les pido, por favor, muéstrenme el cuadro que publicó ayer el periódico La Razón. Quizás aquí empiecen a encontrarse algunas respuestas y aquí quizás empiece a tomar cierto sentido lo que está haciendo el señor Camacho. Este cuadro lo ha publicado ayer el periódico La Razón, en la página A5 de su edición, reitero, de ayer. El título de la nota dice, Santa Cruz tiene la peor ejecución de la inversión pública. Y ahí está el cuadro justamente en el que se muestra la ejecución de la inversión pública de los gobiernos departamentales de Bolivia. Y vean ustedes cuál es el departamento en el que se registra la menor ejecución, el menor porcentaje de, ejecu de ejecución, reitero, inversión. No estamos hablando de gastos, no estamos hablando de salarios, de gastos de, de papelería, eh, servicios, etc. No, no, esto es ejecución de inversión, es decir, obras, puentes, escuelas, eh, canchitas, si tú quieres, no importa, lo que tú quieras, un coliseo, ¿verdad?, eh, infraestructura, servicios básicos, no seguridad ciudadana, lo que tú quieras. Fíjense ustedes, es tremendamente revelador. Es el departamento con la peor ejecución en inversión pública. entonces Claro, tú dirás, ah, ok, perfecto, todo este lío en torno al censo tiene que ver con esto, es una bomba de humo que tú tiras, ¿no es uh -huh. cierto?, para esconder esta inoperancia, esta ineficiencia para poder ejecutar tu gasto, pero además aquí viene aparejada otra pregunta, o sea, si Santa Cruz pretende que por ser más ahora quieren más plata, uh -huh. con este ritmo o este nivel de ejecución de inversión pública, ¿para qué quieren más plata?, Dejen no más que otros departamentos que sí están pudiendo ejecutar, como Pando, por ejemplo, fíjate, casi 23%, que sigue siendo bajo, de acuerdo, pero fíjate que es prácticamente casi el triple, casi el triple que lo que ejecuta Santa Cruz. Deja pues que Pando tenga su plata, o es que le vas a quitar su plata a Pando porque tiene menos habitantes. Potosí, que anda en el 15% de ejecución, ¿le vas a quitar? chuquisaca fíjate, chuquisaca que solamente ha tenido mucha gente que ha ido a Santa Cruz, que tiene 31,4% de ejecución, ¿le vas a quitar su plata a Chukisaca, que sí sabe ejecutar? ¿O por lo menos se ejecuta mejor que tú? Esa es la pregunta. Es casi cuatro veces más la ejecución de chuquisaca que la de Santa Cruz. No sé si hay alguna reflexión en torno a eso, doctor King. Un dato del mismo cuadro que estamos compartiendo ahora. Las dos mejores ejecuciones presupuestarias en el país dos gobernadores indígenas no Chukisaka con Damián Condori en el caso de La Paz, pese a que no es tan expectante 21.7 pero a comparación del 9.2 es realmente un una diferencia abismal. Y Pando, ¿no? Que están con 22.9, ¿no? Además, ¿no? Y siendo que Pando tiene cinco veces menos presupuesto que Santa Cruz, ¿no? O sea, eh, y esto eh, tiene un entendimiento y coincido con, el, con, la, con la fórmula que se pretende replicar gringo sobre eh, mayor población, mayor dinero, mayores caños de poder. Y a eso yo le diría un, un elemento más, una variable de temporalidad. ¿Por qué insistir con el 2023? ¿Por qué no 2024? Porque el último censo del 2012 se entregó ocho meses después los resultados de, de, de ese censo. Entonces, si se lo hace, por ejemplo, el 2023, en todo el 2024 deberían entregarse los resultados. 2024 en el que se definen eh, candidatos vía elecciones primarias de binomios presidenciales, un año antes de las elecciones. Año en el que además ya se puede convulsionar el país a título de escaños de poder. Que, va, que Santa Cruz tiene que ganar y tiene que perder eh, las regiones que han crecido menos. Inclusive en, esa, en ese discurso que se pretende construir se desconoce la forma de la redistribución de escaños que obedecen a tres factores por mandato de la Constitución. No solamente es quien tiene mayor población gringo. Santa Cruz es una proyección de estimación eh, no, del propio INE. Eh, se establece de que poco, por lo menos más de 400 mil ha crecido que no es sinónimo de escaño de poder, que tampoco es sinónimo de más dinero, ¿no? en ningún caso. Vamos por lo primero. La Constitución establece, y le ha puesto candados a esto gringo, primero que eh, un, un, un indicador es la población, ¿no? el incremento de población, pero con la garantía de la población con eh, menor población. Es decir, el departamento con más cantidad de personas puede ¿no? eh, proyectar un escaño más, sin embargo, el que tiene menos población tiene garantizado ese escaño. ¿no? Ese es un candado y un equilibrio que le pone en la Constitución. Y el tercer factor, el índice de desarrollo humano. ¿no? Es decir, el departamento de menor crecimiento tampoco se le puede restar. Entonces, hay condiciones justamente para garantizar la representación de la distribución de los escaños. Por ello también ya está garantizados, por ejemplo, los siete escaños especiales para los indígenas, ¿no? las naciones indígenas originario campesinas en el país y solamente ya se debaten 70 eh, pluris y, y el resto de uninominales. Entonces, esa división tampoco es el entendimiento de decir a mayor cantidad de población sinónimo de sí o sí mayores escaños. Por tanto, hemos crecido más y el departamento con menos gente hay que quitarle. Eso no es así. El segundo elemento sobre... La forma en la, en la distribución son reglas que se aplican ¿no? de estadística bajo una media poblacional y en virtud de la media poblacional recién se puede considerar qué departamento puede ganar o no. Si se, lo, si se insiste en la fórmula del 2023, este debate que estamos hoy analizando va a incidir en el espectro político, ¿con qué intención? Hasta de eh, generar convulsión para evitar elecciones, para reaplicar la fórmula del 2019 y tener nuevamente una conducta que derive una ruptura constitucional. Entonces, ese es el fondo. Ese es el fondo político de insistir, primero, en un debate eh, técnico que no ha sido así. no Han perdido el debate técnico, en este caso, eh, el señor Camacho, quienes lo han acompañado. Acompañan su comité, van a una medida política, intentan replicar esa fórmula e insistir en lo otro. Pero lo más deplorable, ¿quién pierde en todo? Cuando tenemos un gobernador que solamente ejecuta 9.2% del presupuesto de inversión, pierde ese pueblo cruceño al que además le van a someter a un paro, ¿no? cuando nuestra economía informal es más del 80% en todo el país. Eso es lo que no considera y es, por supuesto, irresponsable de parte de una autoridad política. Bien doctor, agradecerle muchísimo como siempre la gentileza que ha tenido de compartir estos minutos ha sido muy ilustrativa la, la charla sin duda, espero que nuestra teleaudiencia esté también coincidiendo con ese criterio solamente más adelante nos volveremos a encontrar usted siempre está ahí eh, recordando la constitución, ciertas pautas que a veces poco en la, en la agenda en la coyuntura se van extraviando, así que estaremos seguramente más temprano que tarde otra vez convocándolo para que nos, nos regale el placer de, de entrevistarlo. Muchas gracias Gringo, honrado siempre de participar en el programa y a la audiencia y a la familia del canal, bendecido de jornada. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Israel Quino, quien es abogado constitucionalista, estuvo compartiendo esta mañana junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa, por favor, enseguida. Estamos ya a 8 de la mañana en punto. Fíjense, más puntuales imposible. Nos estamos yendo al corte. 4 grados centígrados tenemos de temperatura.